vamos a ver en este sencillo tutorial cómo llevarnos los resultados desde eh, la base de datos de cifinder a, a Mendeley, bueno realizamos nuestra búsqueda en la base de datos, obtenemos pues los resultados después de hacer todas las combinaciones posibles vamos a escoger la primera de las eh, combinaciones y nos traemos la referencia una vez que nos traemos la referencia, tenemos que hacer clic en exportar. Seleccionamos todas las referencias de la búsqueda a un formato RIS y el fichero esté por defecto. Lo exportamos y lo vamos a. lo podemos directa, lo podemos guardar y después lo tendríamos que subir con Mendeley. O, eh, bueno, directamente le vamos a decir abrirlo con, con Mendeley, desktop. Y eh, vemos cómo nos lo exporta. En este caso, si nos vamos a lo recientemente añadido, pues lo tenemos aquí. ¿vale? Otra opción sería, si no nos abre directamente el exportador, es irnos a la opción File, eh, Importar. Y en este caso el tipo de fichero sería un fichero .ris y eh, tendríamos que buscarlo en nuestro equipo, por ejemplo, por ejemplo, aquí, este mismo, ¿vale? Sería el que nos interesa, lo subiríamos y automáticamente ya estaría guardado. Venga, muchas gracias, un cordial saludo.